El presidente se encuentra saludando a sus antiguos vecinos y recordando el primer comentario que hizo apenas llegó a su antigua casa anteriormente mencionada la maizantera fue lo impresionado que estaba por las matas que él mismo sembró y pues ahora está, se encuentra saludando a la familia. Vamos a ver si podemos recoger al, alguno de los, de los sonidos del presidente. De San Joaquín, nacido uh -huh. aquí, tu señora. de Portugal. De Portugal. Tu hija, tu hija. Adelante. Mi cuñado allá. Hola, hola. Aquí mi primo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, Mario? Mi sobrina. ¿Cómo están todos? Hola. Mira, mira, mira. Mi cuñada. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludos a todos. Están mis hijas, María. Rosa. Pase, pase, pase. Esta es pase, pase. mi hija María Chávez. Hola. Bueno, el presidente está presentando en estos momentos, su familia, a la familia Moreno. Vamos a escuchar un poco ¿Y dónde está Gaby, chamo? ¡Ah! Lo voy a buscar mi papá y anda por allá. ¿No han llegado? No, no, ha llegado. Quiere que se apuren. Chócala pues. ¡Eso! es un campeón! ¿Y ustedes cómo están todos? Estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Cuéntenos un poco el recuerdo de esta casa. Eh, ¿qué? No quiero ni pensar porque me pongo a llorar. Porque me pongo a llorar. Yo no... Yo no entraba... A este... Para mí un sagrado lugar. Y para ustedes, ¿verdad? No, no entraba aquí desde el... 3 de febrero. En la mañanita que me fui pidiéndole a Dios por ellos que se quedaban chiquiticas, la rosa, la maría. Pero bueno, ahí está la mate coco grandota, chicos. ¿Ah? ¿Ah? Hay coco. ¿Hay coco? ¿Hay coco? <ríe> sí. Me lo llevo, me lo llevo. Un café me tomo Y pido a Dios por esta familia. Amén. Amén. estoy a punto de llorar. Emociones del presidente de la República. Y te cuéntame, usted es vecina de aquí de la La abuela, abuela de la nieta. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? 25 años. Cuéntanos un poco lo que ha sido, la gente le ha comentado que vive usted en la casa del comandante, lo que fue la antigua casa del comandante. Ay, no, aquí le tenían bastante cariño, mucho cariño. Ya hay vecinos nuevos, pero los viejos lo queremos muchísimo. Y yo soy la abuela de la nieta. Muchas gracias. gracias. Bueno, estamos escuchando las impresiones de los vecinos, bueno, El presidente se encuentra conversando con, con los con los nuevos dueños de la casa que por supuesto están muy emocionados y le quieren seguir mostrando su casa. mayor. Bueno, les recordamos amigos que nos encontramos en la urbanización San Bernardo, en la calle 11, la urbanización San Bernardo, en lo que era... Yo le la antigua maizante, la maizantera se llamaba anteriormente esta casa, ahora habitada por la familia Moreno, quienes tienen 12 años viviendo en esta casa. Aquí habitan cinco personas, el eh, señor Freddy Moreno, su esposa Ana María y sus tres hijos, Freddy, Aleza, Freddy Alejandro, Ana Patricia y Antonio Gabriel, que tiene apenas 17 días de nacido, que es el niño que el presidente lleva en sus brazos este Pues él sigue recordando los momentos de, de su lo que ha sido su vivienda Y recordando cómo era su casa antes Y viendo pues los cambios que han hecho la familia Moreno en ella Ay, mataron a Felipe. Nunca lo voy a olvidar porque por esa ventana me asomé No teníamos ni televisor aquí no Teníamos un televisorcito con una antenita de esas de, de gancho de ropa Y no se veía bien Así que yo no, no teníamos cómo ver la televisión o el caracazo, la explosión aquella. Pero teníamos un radio. Teníamos un radio. No cuánto, si quiere pasar cosa. hasta allá, ah, sí, sí, pasa, sí, está? Está? está Mauro. Mauro está allá el presidente va a saludar en este momento a su compadre José Rafael Angarita también teniente coronel con 26 años viviendo aquí en la urbanización San Bernardo, también lo saludaron su ahijado el, el ahijado del presidente el señor es licenciado Angarita egresado de la Universidad Tecnológica Central la familia Angarita también se encuentra muy emocionada recordando junto al presidente viejas anécdotas Bueno, el, el jefe familia le está regalando unos cocos de la mata que él sembró que está diciendo que se lo llevará ...como recuerdo y por supuesto para luego probarlos. Afuera, que no están ahí, ¿no? No. Los quitaron, bueno. Está uno solo. Yo compré esos chaguaramos, dos chaguaramitos ...y el amate coco, viniendo de Los Teques, hay un... un... vivero. Un vivero grande, por ahí por la carretera de Los Teques, la vieja, la carretera vieja. Ahí me paré un día y compré. <risa> compré el, <risa> el, el chaguaramo ¿De y el amate coco. Bueno, me voy a tomar el juguete, el agua con, toma María. ¿Se lo ha tomado? No, ahorita no. Ay, no, de La tomo, la tomo el café viejo. Y ustedes, entonces, tú eres de dónde? De aquí. de aquí, la calle San. Tú eres de aquí de San Joaquín. San Joaquín. De, San San de San Bernardo. Y el y tú. Y este dueño también. Y la dueña, la dueña. La dueña. Sí, yo sé, yo sé. Pero yo soy portugués. Tú naciste en el? En el Funchal. Sí, Madeira, es Madera. Madera. Madera, lindo Madeira, yo estuve en Madeira hace como, como ocho años, algo así. Más nunca fue a visitar allá a la tierra. De... nunca he vuelto, tengo, tengo que ir, porque soy muy amigo del primer ministro sí. Sócrates. Soca, soca. Y entonces él me invitó a volver allá. Este muchacho está rendido. Sí. sí.